Hola Sagitario de Sol Ascendente, bienvenido a tu lectura de las próximas dos semanas. Vamos a comenzar con una lectura general. I keep that en tu lectura bueno eh, en tu lectura lo primero que me aparece es um, es primero que nada hay una situación familiar hay una situación de amigos sí en que creo que um, a lo mejor porque estás muy centrado en el trabajo o de alguna manera de, de, de buscar la aprobación del resto no puedes disfrutar de los tuyos sí, como que estás eh, centrado o centrada tu energía en lo monetario sí, y pierdes momentos de, eh, de estar con tu familia de disfrutar con tus amigos eh, incluso como que pierdes vitalidad porque es como que estás constantemente buscando la aprobación del resto, eh, buscando financiamiento, ¿sí? Eso es lo, primer, lo primero. Incluso me parece que eh, probablemente a, anteriormente has podido tener eh, problemas económicos, eh, problemas de salud y de, de cómo te miras de valoración propia. Sí, es como que te miras en menos, eh, te sientes menos que otras personas y sin embargo eh, se ve que hay, una, o hay un cambio radical en ti y que empiezas a administrar tu dinero de forma más equitativa, a, a, de, a buscar relaciones en donde tú, te sientas, donde tú te sientas recompensado y la otra persona también ¿sí? eh, en, igualmente en, en tu trabajo y como te decía, lo importante acá es consolidar es eh, buscar, eh, yo también diría como amor, eh, amor propio, seguridad ¿sí? eso es lo que se ve la carta que te representa estas dos semanas habla de que quieres buscar nuevas oportunidades. Tienes claro que tienes el mundo en, en tu mano y que, y que puedes hacer lo que, lo que desees, ¿sí? Hay mucha energía de trabajo acá. En tu entorno, sin embargo, hay una sensación de pena, ¿sí? Puede ser de que tú estés con un, un, poco, con un bajón de energía eh, por algo que terminó, ¿sí? O que tu entorno eh, esté pasando por un momento difícil también, emocionalmente hablando. Eh, buscas tener eh, claridad, ser objetivo, eh, cuidado como te expresas y ¿sí? porque los sagitarios en general son demasiado directos eh, creo que por ahí está también esa energía y te vuelvo a decir esto está eh, acá tú buscas estar cómodo estar cómoda en tu trabajo en, en tu casa en en todo lugar sí y que sobre todo te valoren y, y, y también si hay una ilusión o que las ilusiones sean concretas ¿sí? que, no son, que no sean meras eh, promesas sino que haya algo concreto ¿Vale? bueno esta es la lectura general para Sagitario recuerda que eh, como bien decía es algo general si no resuena contigo te invito a que y si lo deseas puedes tener una lectura eh, personalizada conmigo para mayor información eh, puedes puedes eh, contactarme a través del correo electrónico que aparece en la cajita de descripción o a través de mi instagram también ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo va a estar el amor para lo, la gente sagitario que está soltera en las próximas dos semanas. bueno acá se te ve bastante con una energía de concretar de, de te vuelvo a decir de sentirte seguro de sentirte segura eh, de, de mostrar esa imagen sí eh, en general se ve de que de que tú estás con una energía de de buscar una pareja de Ok, ya tomaste la decisión y vas por eso. Y posiblemente puedas conocer a una persona de tu, de tu misma energía de fuego, Aries, Sagitario Leo, o Leo, o de solo ascendente. Eh, puede ser una persona que es eh, bastante precipitada ¿sí? eh, en, en la toma de decisiones. Eh, muy entretenida pero pero que no piensa mucho eh, en, en lo que va a hacer sino que llega y lo hace ¿sí? eh, puede ser un poco egoísta esta persona eh, vibrando bajo eh, puede pensar en lo que le conviene ¿sí? esas son como las características en general si tú me preguntas si vas a conocer a alguien en estas dos semanas es muy probable también es muy probable de que sea de que puedas volver con un ex ¿si? ¿sí? ahora el, la actitud correcta con respecto al amor es que no no le temas si, si hay una relación por ejemplo eh, que ya no que te molesta no temas a cortar a pasar página y en general es no no temas al cambio si ¿sí? eh, a veces se necesita renovarse por completo y eso no implica no está mal al contrario es es necesario Sí, es, es una renovación, una transformación de energías. ¿sí? Así que en general se ve bien para los solteros. Ahora vamos a ver cómo van a estar las energías disponibles para la gente sagitario que tengo una pareja estable o digamos esté casada Aquí yo yo veo crisis, ¿sí? Eh, puede ser que estés pasando por una crisis profunda que incluso estás pasando, eh, pensando en cortar una relación, ¿sí? Eh, porque hay una energía de que te sientes completo, ¿sí? A lo mejor sientes que la relación que tienes ya cumplió su ciclo y no es hora de, termi de terminar. Eh, pero si fuera así, ¿no? Es, no, es pa, no es para inmediatamente involucrarte con otra persona, sino que más bien para renovarte, para, eh, es como que la relación que tienes ya no, ya no te no te alimentan, no, no sacan lo mejor de ti entonces hay, a veces hay que cortar para eh, sacar nuestras mostrar todas nuestras capacidad, capacidades y de alguna manera resurgir ¿sí? la actitud correcta es que eh, abras tu corazón ¿sí? que examines tus sentimientos cuidado con tomar decisiones precipitadas ¿sí? Eh, haz un estudio profundo de lo que pasa con tu pareja si hay algo que te molesta no te quedes en la pregunta o en la encrucijada que estará pensando esta persona o qué piensa sino que pregúntale ¿sí? recuerda que la relación se hace de a dos vale Ahora vamos a ver cómo va, va a estar la energía disponible con respecto al trabajo durante estas dos semanas para la gente de Sagitario. Um, vas a estar con una... Creo que eh, es como que tu energía va a estar muy centrada en, en, lo, en lo vincular, ¿sí? Eh, si estás en, en tu trabajo, quizás no, no se te ve muy comunicativo. Sí vas a tener la disposición de siempre, pero vas a estar un poco más reflexivo y poniendo ciertos límites sí, eh, porque sobre todo eh, es como que de alguna manera vas a estar preguntándote si este trabajo es el indicado si te llena, vas a estar como eh, buscando buscándole como el sentido eh, al, al rol que desempeñas en, en tu trabajo um, la actitud correcta que digamos que, que habla con respecto a, al trabajo es que dejes los miedos de lado eh, que te quites la, la, la venda de los ojos y afrontes la realidad si, si este trabajo de alguna manera te te cansa porque constantemente tienes que estar poniendo límites, decirle a, a tal persona, no te pases de listo hasta aquí. Bueno, enfrenta eso y a lo mejor es hora de cambiar, ¿sí? Es hora de eh, de dejar de luchar sin, o, o, o ver con, con quién luchas, ¿sí? Eh, o con quién... ¿Contra quién estás luchando? ¿Estás luchando contra un compañero, eh, digamos, para ser más competitivo? ¿O estás luchando contra ti mismo? Si sí, es afrontar una realidad que estás escondiendo. Esa es la actitud correcta que me habla con respecto al trabajo para Sagitario. y con esto vamos a ver vamos a sacar una carta de consejo para la gente de sagitario a ver tu carta es el crecimiento el crecimiento Dice, um, bueno, esta carta simboliza la capacidad y el compromiso personal para seguir los dictados de nuestro corazón. Está relacionada con la necesidad de aceptar nuestro desarrollo y el de los demás. Nos invade una sensación de valor y de abundancia, y que estamos capacitados para mantenernos firmes. Es momento propicio para defender todo aquello que nuestro corazón sabe que es cierto. Bueno, con esta reflexión de la carta del crecimiento que tiene que ver con el chakra del de corazón eh, termino la, la lectura para ti Sagitario eh, te dejo invitado para que te suscribas al canal si te gustó la lectura eh, que actives la campanita para que de suscripción para que puedas saber cuando subo videos o cuando hago un vivo y si quieres comentarme algo, cualquier sugerencia sea bienvenida, ahí están los comentarios ¿sí? muchas gracias por estar y nos vemos en la próxima